Las que contaros, ¿vale? Le voy a dejar el micro que... a ah, ¿vale? sí, Buenas tardes. Me decía mi padre de pequeño que si entraba en una habitación con más de cinco mujeres y se callaban cuando yo entrara, que saliese corriendo. <risa> punto. Bueno... Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a leer la plica, el fallo del primer certamen de narrativa eh, di Valentis, que está centrado, como sabéis, en, en romántica adulta. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Ra, porque es un lujo poder estar aquí presentando. Nosotros somos una editorial pequeñita que está en Villarreal. El favor, me lo han hecho ellos. O sea, que no. Bueno, gracias, Maestro. Eh, bueno, y a ellos y aparte también agradecer a todos los participantes y a la gran acogida que ha tenido el, el certamen. Cosa que dado que somos una editorial que ha empezado este año con Romántica y somos una editorial eh, bastante desconocida por el momento, espero que cambie, pues nos ha sorprendido muchísimo. Eh, de hecho, hay tan gran acogida que a lo mejor incluso en esta sala hay alguno de los participantes. ¿Alguien ha participado en esta sala? una dos tres cuatro cinco seis siete también un hombre también bueno eh, también este certamen eh, lo iniciamos a, a inicios de noviembre de una manera oficial y para el público y lo que sucedió es que se apretaban mucho las fechas porque claro nosotros pensamos vamos a ver si esto pudiese salir para el 14 de febrero eh, tiramos una cañita y dijimos podríamos presentarlo allí y nos dijeron es el 9 apretando todavía más, el certamen se cerró el día 10, el 10 de, de enero, pero no se cerró realmente porque había mucha gente que necesitaba hacer alguna corrección y entonces eh, lo sabréis los que habéis recibido correos que os decíamos que aquellos que habíais enviado eh, a tiempo vuestra obra, pero que teníais que hacer alguna corrección de tipo técnica, siempre de tipo técnica, que teníais unos días más tanto se ha apretado que eh, esto se produjo así. El primer día después de anunciar el certamen nos llegaron muchísimas obras. Nos asustamos. Digo, <risa> digo ¿qué hemos dicho? Eh, luego se, se relajó la cosa, se estabilizó y después, en los dos últimos días, avalancha. avalancha. Eh, la, última, la última media hora la retransmitimos en directo por Facebook. Eh, nos iban entrando relatos y bueno eh, hay muchas anécdotas en el, en el proceso ¿no? nosotros teníamos una limitación de 3200 caracteres porque pensábamos el presupuesto que podíamos utilizar en hacer la obra que como veis aquí al final ha salido una obra bastante nutrida y ahora, ahora os lo enseño con más detalle, y entonces hay gente que se pasaba de esos caracteres, entonces les dijimos, oye, mira, te pasas de 3.200 caracteres yo no se lo puedo pasar a los jueces porque no puedes entrar en concurso y te lo devolvían con más de 3.200 caracteres y yo digo, no sé qué hemos explicado mal, es que son 3.200 caracteres, o sea, espacios incluidos. Ha habido hasta gente que lo ha enviado una tercera vez para, para enviarlo correctamente. Otras anécdotas es que eh, una señora que lo envió un par de veces, eh, nos envió un correo muy gracioso en el que nos decía ¡Es que yo estoy harto de contar letritas! Bueno. Claro, el tema es que le enviamos un correo eh, explicándole que en estos programas suele haber una. No serías tú. No, no. Ah, ¿qué ah, ha pasado? Es en herramientas contar palabras. Está sí. sí. Se pasa, ¿no? Claro, eso es una faena que de la que ahora hablaré y ahora me resarciré y contaré la faena que hemos hecho. Eh, bueno, entonces incluso ha habido alguna llamada telefónica en plan de, por favor, dímelo que no lo entiendo. <risa> bueno, el caso extremo es gente a la que le devolvías el, el texto y te decía, ay, yo os he enviado algo. <risa> <risa> dice... <risa> sí, sí, dice... Pero ¿quién dices que sois? <risa> Bueno, eh, al cierre, lo que fue el cierre, al total, tengo aquí los números, fueron eh, 509 relatos, 406 admitidos para el concurso, aproximadamente 100 fuera porque no reenviaron, no llegaron a tiempo, gente que me entregó fuera de plazo y que se le tuvo que decir que lamentablemente no, no, podía, no, podía, no podía entregarlo. Bueno, eh, trabajo que hemos hecho nosotros. Claro, no lo ponía en las, en las bases. Si teníamos en cuenta la ortografía, vimos que habría un porcentaje de eliminados en torno al 95% aproximadamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasar el tema de la ortografía que no sea un problema, lo que haremos es revisarla nosotros. Dentro del tiempo que teníamos, lo hicimos. Otro tema es lo que la gente entiende por romántica adulta. Vamos a ver, uff, muy diferente a lo que la gente entiende por romántica adulta. Entonces, teníamos relatos eróticos, hay gente que no lo clasifica como romántica adulta, ¿no? Habían relatos sentimentales, habían otros eróticos, eróticos, mucho erótico. Yo, aquí veo que tenéis cara de no haber roto un plato, pero... Me he esto Finalmente, eh, se optó por una opción que era la más justa posible. La más justa para el concurso era premiar la calidad y las bases del certamen. Y la más justa para los autores era ir a lo que era la base del certamen. Y la base del certamen es ayudar a los autores a dar un paso más, donde se encuentren que den un paso más. ¿Cómo es este paso más? Bueno, pues como nosotros lo entendemos, hay gente que nunca se ha visto en papel, publicada. Eso es un paso más. Hay gente que sí que lo ha hecho, pero no se ha visto con otros autores de mayor calidad. Compararse y saber autocriticarse es un paso más. Hay gente que lo que va a ver es una visión suya totalmente distinta. Y eh, 150 cosas va a ir más allá de aquí. Si nuestra idea es ayudar a los autores, lo que no vamos a hacer desde luego es hacer un libro y decir, aquí tenéis el libro, se acaba el cuento. No, eso no es así. Por supuesto, aquel que quiera, nos vamos a poner en contacto con los autores, porque queremos que viváis la experiencia de tener un texto, profesionalmente, a todos los niveles. Esto quiere decir que vamos a ir generando presentaciones por la geografía española, donde aquellos que estén en el libro y quieran estar frente a un público, y saber lo que es estar frente a un público, y hablar, y decir, ostras, con 150 rosas he tenido todo el proceso, podrán hacerlo. También, por otra parte, evidentemente hay un ganador del certamen, pero... Eh, hay mucha calidad. De manera que Divalentis tiene el ojo puesto en, en varios autores eh, con los que contactará y a los que irá siguiendo. Porque muchas veces eh, solo hace falta probar la primera cucharada de sopa para ver si está perfecta o está salada. En este caso puedes ver a alguien. Que teniendo un don, has escrito una historia que no está bien acabada. Pero hay cosas que valen mucho la pena. Entonces, en ese sentido, vamos a estar siguiendo a esas personas y ayudándolos a que puedan hacer algo más. Como no sé si os gusta lo que digo, sigo. Va muy bien, sigue. Eh, bueno, eh, ¿cómo voy de tiempo? Porque, vamos igual te igual a ti si no me sí, verdad voy a soltar el rollo pero rapidito si sí, que me sí, sí, sí, sí, sí, la sí. bueno, si quieres hablar de rapidez lete la página <risa> vamos a ver eh, relatos seleccionados Mucha gente nos ha dicho cosas súper bonitas en el Facebook, como por ejemplo, sería un honor estar en este libro. ¡Uf! Genial. Eh, ¿Cómo vais a saber si estáis entre los seleccionados? Evidentemente, no voy a leer los 150 relatos seleccionados. Pero vamos a repartir estos dípticos. ¿Mm? Eh, ¿Dónde vais a poder leer tanto los ganadores como Con uno vea? ¡Ah, qué pilla! Bueno, eh, lo vamos a tener en la mesa ahí fuera y lo repartiremos, así todos podéis saber si estáis... Eh, lo bueno de esto es que está ordenado alfabéticamente. ¡Qué buena idea, ¿eh? Y de hecho, en el libro tenemos dos índices. Tenemos un índice por paginación y un índice alfabético. Muchas veces dices, a ver qué hay en esta página y qué hay en la otra, y a veces dices, a ver dónde está tal autor, y lo buscas directamente. Eh, bueno, eh, aparte eh, de los elegidos... No, no, no, no a no, decir, le va a ¡Sergio, por Dios! ¡Vamos, ya! ¡Sergio, va! ¡Perdonad! ¡Vale! <risa> ¡Perdonad! Yo vengo desde Villarreal, me han dicho que podía contarlo. <risa> no, ¡Primero di que se Bueno, eh, voy a dar los nombres de los finalistas. Porque finalmente hubieron eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis relatos que se salieron en la puntuación de los jueces y que fueron los finalistas y son estos. Si hay alguno por aquí, a mí me gustaría que se levantase y, y aplaudirle. Eh, el primero, el primer relato se llama Sentimientos encontrados de Raquel Campos Jerez. Raquel Campos. No está. No. Bueno, pues Raquel, un aplauso para Raquel, por favor. Aquel Campos creo que está mucho por Facebook me suena a mí sí, sí, sí. y pues escribir a Facebook ahora y Bueno, por supuesto media hora después de que yo salga de aquí los resultados estarán publicados en Facebook porque si no me tiran tomatazos de estos de Facebook El segundo relato ganador finalista, perdón, es Comer con las manos de Rosario Raro Rosario Raro ¿no? Rosario Raro Pues un aplauso para ella también finalista se llama Ese loco negocio que es el amor de Carlos Pérez de Tudela ¿Está por aquí? ¡Carlos! Eh, yo esta mañana he estado aquí y he visto que la gente comentaba de que iban sus libros eh, Una mujer soltera mediana edad también eh, que tiene una madre neurótica hipocondriaca que está obsesionada con que encuentre un novio y... La, la chica se pone a, a buscar pero con mala gana. Entonces contrata a los servicios de una Love Hunter, se va a una cita y en esa cita hay una sorpresa. Ya que, ya que es eh, un chico, voy a decírselo, cuando me lo acabé de leer pensé, ¿qué cabrón? ¿Cómo sigue esto? Creo que por esa razón te llevaste muchos puntos. El siguiente relato se llama Volver a empezar, de Javier García Martínez. ¿Javier García Martínez? No. ¿No? Bueno, pues el último relato se llama Tiene delito. Ha dicho que no la llamemos más, pero bueno, a Salar. De han dicho, no falta el ganador, falta tranquilidad. Bueno pues muchas gracias por haberme seleccionado y no sé que no sí pues es una chica que va por la calle con el WhatsApp y de repente casi eh, organiza un accidente y entonces un guardia urbana la para y ella se está fijando jolín, qué bueno que está este hombre y el, y el otro está eh, escribiendo una multa y demás, y entonces es un momento divertido porque su suelo escribir cosas así, o sea. No tiene. Tiene un, un final sorpresa también y además como los cuerpos del Estado siempre triunfan pues... Y bueno, el, el relato ganador. Bueno Sobre el relato ganador eh, lo primero que voy a decir son unos pocos adjetivos de por qué ha sido ganador. Pues uno, dos, tres. Eh, vamos a ver, es un relato muy original, la idea es muy compleja y está muy bien contada. El nivel literario es altísimo, no tiene fisuras y además tiene momentos en los que el relato es exquisito. Habían otros relatos que también están en este nivel, pero este pues se ha llevado un número mayor de puntos. El relato se llama Primer encuentro de Píramo y Tisbe de Mara Oliver. ¿Mara ¿Mara? Oliver? Mara, Mara Oliver. Oh. No. Se va a creer que es una broma, tío. No, porque dijimos que avisaríamos por teléfono. Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Os parece? No. Casa o al móvil. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Me eh, llamo desde Castellón. ¿Eh? Eh, Mara Oliver. ¿Sí? Eh, mira, buenas tardes. Eh, mira, soy Sergio Guinó, te llamo desde el Hotel Prada de Madrid. Estamos eh, dando el premio del primer certamen literario de Valentis. Sí. ¿Y has ganado el certamen? No lo puedo creer. Sí. humilde eh, no estarás a dos minutos de aquí verdad? no, no tengo que imposible eh dime dime están todos escuchándote por el micro Do 200 personas muchas gracias no puedo creer la primera vez que gano algo desde no puedo acertarme no bueno te hemos echado de menos aquí. Lo último que pensé que pudiera pasar esto, si no, hubiera hecho lo posible. No, sí, podríamos haber llamado antes ¿no? para que vinieses. Pero bueno, esto demuestra que ni carta ni carta. O sea, no sé, me parece muy bonito. Gracias bueno, y felicidades a todas. Bueno, eh, sí. Eh, ¿La felicitamos a ella también? Venga. A la de tres felicidades. Una, dos y... Mientras vas y miras, eh, muy rápidamente ¿podrías contar un poco al público eh, de qué iba tu relato? Pues era una historia de amor entre tejados de dos chicos que conoces en un tejado y las vueltas que da el destino y que al puntos de sol y lluvia como los tejados eh, Bueno, eh, te comento que editorial eh, se va a volver a poner en contacto contigo, eh, nos vamos a reunir, vamos a comentar eh, el que podría ser tu proyecto, el, el libro que vas a publicar con nosotros y te comentaremos todos los detalles. Todavía no me lo creo, ¿no? Muy bien, gracias, ¿de verdad? Bueno, pues eh, muchas gracias a ti. Eh, yo, si te parece, tengo que colgar ahora, estoy ocupado. Te llamaré yo, que me llamo Sergio vino yo soy el director de la editorial. Y si te parece, te llamo el lunes y te dejo el domingo para que lo asimiles. Sí, está, me va a gustar un poco más, pero sí. <risa> <risa> bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hasta muy pronto. Adiós. dicho que además tiene mi número de teléfono personal. ¿No? Imagino que se, que se lo imagina. Bueno, pues eh, espero que la espera haya valido la pena. Eh, entonces, para el, el libro de 150 rosas ah. le vais a tener ahí fuera para sí. poder comprarlo, junto uh -huh. al de Mauro, que yo sé que habéis preguntado por él todas. Y todos, perdón, por lo de todos. Que se me olvidan los chicos. <risa> y junto al de Conigi, que también salió, fue el primer libro que salió con la editorial de Valentis. Sí, por favor yo pediría a Connie y a Yolanda, creo que eres tú, ¿no? Esa cabecita, sí, sí, genial. Pues que salgáis fuera por si alguien queréis que firme el Claro, por eso. Es este. eh, de todas formas, os comento, ¿vale? Porque ya le voy a cortar. Me cae muy bien, pero un, le voy una a cortar. Más, no. no. Ah, Te invito a un café. No, vale. Vale. vale. Eh, bueno, mi última frase, eh, va a ser muy corta, es daros las gracias otra vez por atendernos, por darnos importancia, por darnos trascendencia, por estar tan pendientes del concurso y deciros que espero volver a veros a todos en el segundo Certamen de Valentis. Buenas tardes, muchas gracias.